¿Qué tal como estáis? Espero que bien. Con esta energía hay que empezar siempre. Pues vamos a ver la creatividad que tienen algunas personas para poder hacer cosas increíblemente. Achu. Déjame en los comentarios cuál es tu imagen favorita. Aquí podemos ver que una persona recibí una copia impresa en 3D de mi cerebro. Maravilloso. ¿Para imprimirse su cerebro? ¿Se ha tenido que quitar el cerebro para que la impresora duplique su cerebro? ¿O, o qué ha pasado ahí? ¿Qué no ha pasado? Bueno, vale, a ver. ¡Yahoo! Esa. En mi mente quedaba más épico esto. Pues, bueno, sigamos. Uno chuli. Mejor invento del siglo. Déjame en los comentarios cuál crees tú que es el más original. En lugar de flores reales, recibí un ramo de Lego para mi cumpleaños. ¿Es? Este, por ejemplo, también es original. En vez de flores, si eres alérgico o alérgica, te compras unos Legos y los transformas en flores. ¿Qué es esto? Déjame un like si crees. Que esta gente tiene demasiada creatividad y que podríamos ser capaces algún día de poder crear algo útil. Hoy pasó la noche en este departamento de Oporto, Portugal, que tiene una pared y una escalera de ciclo. ¡Ostras, fue pues chulo, eh! Hombre, interesante es, la verdad. Interesante es... A mí me gusta, la verdad. El edificio parece semi-transparente debido al reflejo está qué chulo, ¿no? Quiero que me pongáis un invento vuestro. Os lo dejo a vuestra creatividad, lo que queráis. En los próximos vídeos, según los comentarios que hay ahí, tal. Si me gustan o no, según lo que yo vea, pues te saludaré en el próximo vídeo. Y además lo pondré en el vídeo. Ahí tenemos al genio de los ascensores. ¡Claro que sí! Es la mejor idea del mundo. Esta grúa está pintada como el cuello de una jirafa. ¿No es verdad? ¿Pero ¿Está pintada o está fabricada de esta manera? Porque no es lo mismo. Pero como estamos viendo, tiene aquí como una especie de palanca que tú lo puedes mover y hacer que se convierta en una mesa. Este es el mejor invento del siglo. sé que un aplauso para estos inventos. El que más me ha gustado, pues el banco, el del paso de peatones, el del edificio, transparente, porque me parece bonito, la verdad. El del gato, porque me parece original. Y el de la maceta, la maceta esa, así con los, con los bracitos y, y la, las patitas. Si quieres más vídeos como este entretenidos y yo creo que también incluso hasta divertidos, eh, puedes suscribirte y activar la campanita. A ver si funciona, que eso es otra cosa. A ver si funciona. Eso ya es, a mí no me lo preguntes, ¿vale? A mí, eso ya, pregúntaselo a YouTube si te avisa. Un...